Soy Suani. El concepto de los productos de Atomy es Mastiche. La palabra Mastiche viene de la conformación entre masivo, más en inglés, y la palabra producto de prestigio, Prestige Product en inglés. Atomy provee la más alta calidad en productos con un precio absolutamente justo, a través de una red de mercadeo que nuestros clientes y representantes de venta puedan vivir en una vida exitosa Entonces, para aquellos que quieren iniciar el negocio y se están preguntando ¿Cómo puedo hacer dinero de esta manera? Por favor, pónganos atención Estiren y giren el cuello ¿Ya se relajaron? ¿Están listos para empezar este viaje? <risas> ¡Adelante! Registro de Membresías para Atomy Las personas que quieren comprar productos de Atomy o que desean iniciar el negocio de Atomy pueden unirse de manera online a través de una referencia sin ningún costo de membresía a través de una persona que te referencie en Atomy ¡Tu patrocinador! Y también puedes registrar a otros debajo de ti Tu línea inferior se forma cuando registras personas en ambas piernas, derecha e izquierda Hay dos grandes beneficios al convertirse en miembro el primero es que puedes comprar productos de excelente calidad, a muy bajo precio Por ejemplo, Emohim tiene cuatro diferentes precios dentro del sistema Así que si compras un set de cuatro, el precio individual de cada producto disminuye Todos los productos de Anatomy tiene un PD que es acumulable Todo PD es acumulado para toda la vida PB significa puntos de valores y se utiliza como base para determinar las condiciones de pago de las comisiones de cada miembro. Sin embargo, debes considerar que pierdes tus PBs cuando hayas perdido tu membresía. Pero no te preocupes, porque puedes mantener tu membresía incluso si compras un solo cepillo de dientes al año. Y el segundo beneficio al inscribirte en Atomy es que puedes recibir una comisión por la venta. El PB que ganaste por la compra hecha de manera personal es llamado PB personal. Y entre las dos piernas derecha e izquierda, la pierna con menor PB es llamado pierna débil. De acuerdo con tu PB personal y tu PB grupal, tu membresía puede ser calificada. Y esta determinará cuánto recibirás de comisión. Ah, y recuerda bien que tus pepes empiezan a acumularse desde los 10.000 pebés. Vamos a ver entonces cómo se clasifica. Clasificación de membresías. Como puedes ver en esta imagen, los miembros en Anatomy se pueden clasificar en cinco grupos diferentes. Incluso si careces de PB personal, puedes ser un agente con puntos en la pierna débil del mes anterior. Entonces podrás adquirir las siguientes clasificaciones: de agente a agente especial, de agente especial a distribuidor y de distribuidor a distribuidor especial. Por favor, revisa tu clasificación y verás los requerimientos para cada comisión. Tenemos Comisión General, Comisión de Maestría, Promoción y Bono por Maestría y Comisión de Educación. Para miembros que están buscando el negocio de Atom en todo el mundo, por favor, revisen nuestro sitio web y verifiquen los diferentes requisitos para aplicar en cada país. Comisión General Nosotros regresaremos el costo de publicidad a todos nuestros clientes. Incluso asegúrate de revisar si estás habilitado para recibir una comisión general. Si piensas que tienes muchos nuevos miembros debajo de tu pierna. La comisión general se calculará de manera diaria. Y el resultado será estimado... ...acorde a tu PB personal y al PB de tu pierna más débil. Por ejemplo, si hoy has sido clasificado como agente y has alcanzado 300.000 PBs... ...tanto en tu pierna derecha como izquierda, entonces serán asignados 15 puntos de grado 7. Entonces, ¿qué pasa si no obtengo 300.000 PBs? ¿No puedo recibir ningún puntaje? No, así no funciona. Una vez que obtienes 300.000 pb en tu pierna débil, recibirás 5 puntos de grado 8. ¡Qué maravilloso! Tres meses, seis meses, un año. ¿Cómo pasa el tiempo? Entre más clientes tengas, más alto será tu grado de membresía. Por ejemplo, grado 8 para miembro. Grado 7 para gente, 6 para gente especial, 5 para distribuidor y de 4 a 1 para distribuidor especial basado en los PB diarios. El grado más alto es 1 y el puntaje máximo que puedes alcanzar es de 300 puntos. Estos se calculan monetariamente y se pagan en comisiones. Entonces, ¿cuándo puedo recibir mi comisión? Los puntos acumulados a través de la semana De miércoles a martes Serán depositados a tu cuenta bancaria El siguiente martes Para todos los miembros que están buscando El negocio de Atomy Por todo el mundo Por favor, validen el día de pago Puede ser diferente en cada país Bono de maestría Existen siete niveles de maestría en Atomy la comisión de maestría es la que se paga cuando se alcanza cierta maestría y esta es calculada cada 15 días. Tú tienes dos oportunidades cada mes y no existe fecha límite u otra condición para mantener tu maestría. Todo el tiempo que estés como miembro de Atomy puedes llegar a ser promovido. Por favor, ve a nuestra página web para mayor detalle. por último, cuando alcanzas el nivel de agente especial y el PB de tu grupo en cada pierna desde el día primero al 15 o del 16 hasta el día final del mes, llega a 2.5 millones de PPs. tú puedes ser promovido y convertirte en un exitoso Sales Master. El trabajo duro nunca se pierde. El primer nivel de membresía de Atomy es Sage Master. ¡Es el nivel más importante! Porque los miembros que se mantienen como Sage Master, son llamados Auto Sage Master. Ellos tomaron el primer paso para alcanzar el éxito en Atomy. Ahora que tienes mejor entendimiento de un Sage Master, el siguiente paso será entonces mucho más fácil. Convirtiéndote en Sales Master, si tienes dos Sales Master en cada pierna, entonces puedes convertirte en un Diamond Master. Y si tienes dos Diamond Master en cada pierna, entonces ya puedes convertirte en un Sharon Rose Master. Del mismo modo, si llegas a una maestría y hay dos miembros en cada pierna con el mismo nivel al mismo tiempo, puedes ser promovido. ¡Uy, eso suena muy fácil! ¿Cuándo puedo recibir mi bono de maestría? Te lo diré. Al llegar a la maestría, el 20% de los PB total de ventas se distribuirá basado en tu maestría. Y estos serán pagados a los 7 días después del cierre. Ten en cuenta que esto puede variar dependiendo de cada país. ¡Infórmate bien! También debes recordar que recibes un obsequio cada día. ¡Ves que eres promovido! <risa> Promociones e incentivos por maestría Si te conviertes en un 6 Master Serás premiado con un sistema cuidado para la piel 6 pasos Un HemoHim -oh Y un sistema cuidado nocturno 4 pasos Si te conviertes en un Diamond Master una laptop o una tablet Y un sistema cuidado para la piel seis pasos Un emo Him Y un sistema cuidado nocturno cuatro pasos También los recibirás Para un Sharon Rose Master Dos boletos de avión y hospedaje Y dos mil dólares en efectivo Para un Star Master Cuatro boletos de avión, hospedaje Y diez mil dólares en efectivo como premio si te conviertes en un Royal Master, cuatro boletos de avión y hospedaje de 10 noches y 11 días. Un automóvil en renta, un cupón por 2.000 dólares de crédito y 50.000 dólares en efectivo. Si te conviertes en Crown Master, cuatro boletos de avión, hospedaje, 10 noches y 11 días. Un automóvil de lujo, un cupón de 5.000 dólares de crédito y 300 en efectivo. Por último, si te conviertes en un Imperial Master, cuatro boletos de avión y hospedaje de 10 noches y 11 días, un automóvil de lujo con conductor personal, un cupón de 10 mil dólares de crédito, oficinas con una asistente personal y un millón de dólares en efectivo. Los miembros que abran un centro de educación Atomy aprobado por la compañía para ayudar al negocio y a la educación de otros miembros El centro de educación recibe una comisión por educación dos veces al mes por un 6% de los PDs de venta de todos los miembros que pertenezcan al centro Wow, ¡Es genial! Entonces... Lo que ustedes tienen que hacer ahora es... Invitar a sus familias y amigos a unirse a Atomy. Y a asistir a los seminarios de Atomy para obtener más conocimiento. Y así alcanzar el éxito. Nosotros... ¡Les deseamos todo el éxito! ¡En su futuro! Hasta